En medio de la campaña de cara al plebiscito del 4 de septiembre, fuerzas telúricas se desplazan por el país. Inevitablemente ya se deja caer sobre Chile una crisis económica de grandes proporciones. En comparación a la crisis subprime o la crisis asiática, ellas serán consideradas un juego de niños. Habrá que remontarse a la crisis de 1982, a esa que resquebrajó definitivamente la dictadura de Pinochet, para tener algo comparable. Muchas veces se repitió, ustedes lo escucharon, eso de la solidez, de la fortaleza de la economía chilena. Eso es pasado. La economía de Chile hoy es débil. Fue una economía fuerte la que nos permitió salir casi indemnes de la crisis económica cuando terminaba el primer gobierno de Bachelet y cuando el gasto público aumentó en un año en un 17% sin producir desequilibrios. O cuando después del terremoto se pudo reconstruir el país en tiempo récord. Reitero, eso, eso es pasado. Es verdad que el deterioro progresivo venía hace tiempo. Hace más de 10 años, unos 12 años, que no cumplíamos la regla fiscal. Esa de que establecía, obliga, que en el largo plazo debemos gastar lo que producíamos. Venimos con un déficit permanente. Y también es verdad que el crecimiento se venía deteriorando. En el segundo gobierno de Bachelet, el crecimiento fue de solo 1,9% promedio los cuatro años. Muy poco, considerando que no hubo crisis alguna, sino simplemente un, pro un problema de gestión. Luego de la revuelta o del llamado estallido, todo se vino abajo. Y con la pandemia, la caída ha sido definitiva la pérdida de profundidad del mercado de capitales con los retiros de fondos desde las AFP, la inmediata consecuencia del alejamiento de la capacidad para lograr casa propia con el que se produjo con la lejanía de los créditos, más difícil acceso a los créditos hipotecarios, la inmensa liquidez que se introdujo al mercado, insólita a nivel mundial, equivalente a un presupuesto nacional entero, la pérdida de reservas del Banco Central, la continua pérdida de la clasificación de riesgo, la caída de la clasificación de riesgo con el consiguiente aumento de las tasas de interés que debe pagar el país y las empresas, nos ha llevado a una situación que, aunque sea negada por el ministro de Hacienda Mario Marcel, es de estanflación. Este es el peor escenario que puede enfrentar la economía. Ocurre cuando hay bajo crecimiento e inflación. Todo esto en forma conjunta, en forma simultánea, bajo crecimiento, alta inflación. Es lo peor. Cuando hay pobreza creciente, y para combatir la inflación se debe enfriar más la economía, se provoca más pobreza. De todos, esta es la situación cuando el llamado ajuste económico es más doloroso. Y eso es lo que viene. Hace solo unos tres meses, el gobierno prometió que al final de su mandato... En tres años y medio más, el sueldo mínimo sería de 500 mil pesos. Pero ya está en 400 mil. La promesa de los 500 mil pesos parece ahora, solo unos meses después, un chiste cruel, salvo por el hecho que refleja las cerradas previsiones del ministro Mario Marcel en materia inflacionaria. Todo esto es muy grave y todo está llegando muy rápido. El mismo Marcel había pronosticado alguna posibilidad de recesión para el 2023, para el próximo año. También aquí se equivocó. Ya estamos ahora en recesión técnica. que es lo que ocurre cuando en dos trimestres consecutivos hay decrecimiento? Si todos miran los errores del ministro de, de Hacienda, de Economía, Nicolás Grau, los errores del ministro de Hacienda no han dejado de llamar la atención y demuestran bastante mediocridad en los análisis, en los anuncios y en las decisiones. Para la historia quedará el emplazamiento político de Marcela al Banco Central, institución de la que fue presidente hasta hace poco, en relación al, al, al, a lo que ha ocurrido con el alza del precio del dólar. Los números hablan. El próximo año, según organismos internacionales, no solo Chile estará en recesión, sino que tendrá el triste trofeo de ser el país con menor crecimiento de toda América Latina. Algo habremos hecho y algo estaremos haciendo ahora muy mal para tener este resultado paupérrimo. Pero de las pasadas autoridades y de estas no hay ni siquiera una palabra acerca de las causas y de las medidas para paliar lo que se vive y de lo que se viene y lo que se viene es mucho peor muchos nos preguntamos a estas alturas ¿cuál es el plan del gobierno frente a esta situación? parece evidente que prácticamente todo el gabinete del presidente Gabriel Boric es débil todos lo vemos un gabinete débil haciendo la excepción de Hacienda los hechos indican que el Ministerio de Hacienda hay que agregarlo a estas alturas, a esta debilidad extrema. Es un ministerio sin plan para enfrentar la crisis. Y esto es particularmente grave, porque todos lo sabemos, entre las fortalezas del presidente Boric no está la economía, por lo que se necesita un ministro solvente. En el léxico del presidente no está la palabra crecimiento, es más, hay sectores significativos del gobierno a los que les gusta la palabra crecimiento, achicarse, por lo que esta situación económica incluso les agrada. Finalmente, porque la burocracia estatal siempre paga y el sueldo para ellos siempre está seguro. El problema mayor es que en Hacienda también a la palabra crecimiento se le ha, se le ha engullido la amnesia. También en Hacienda no está esta palabra, no solamente en la presidencia. Todo esto es muy preocupante. Mientras tanto, los acontecimientos siguen su curso. El Banco Central, empujado por el gobierno y con un directorio que es de centro izquierda, de mayoría de centro izquierda, que presta oídos, por lo tanto, atentos al Ejecutivo, está interviniendo en estos instantes el mercado y tiene previsto gastar unos 25 mil millones de dólares para sostener el valor del peso. Algunos dicen que más que gastar hay que emplear la frase quemar dólares. Eso será hasta el 30 de septiembre, o sea, justo después del plebiscito. Parece evidente que es una medida con más aspecto político que económico, una medida que puede hacer perder la mitad de nuestras alicaídas reservas. Después de todo esto ya no habrá balas en la cartuchera estatal, es el todo o nada en que la carne de cañón no son los burócratas, son usted o yo. Mientras tanto, se ratifica la idea de que se queman dólares, porque en los últimos días, pese a la intervención del Banco Central, el dólar subió 65 pesos. El Banco Central está perdiendo la batalla. Habrá que ver qué ocurre con el precio del dólar en octubre. Podría volver a estar sobre los mil pesos. Dentro de la balanza de pagos, es importante ver lo que se llama la cuenta corriente. Es el balance de los bienes y servicios que adquirimos y vendemos al exterior. Bueno, ocurre que ahora vivimos un desbalance en la cuenta corriente. En el segundo trimestre, el déficit fue de 6.563 millones de dólares y saltó del saldo negativo de 7,4% del primer trimestre, ya muy alto, a 8,5% en el segundo trimestre, una cifra realmente enorme, solo comparable a la crisis que enfrentó Pinochet a comienzos de los años 80. Organismos internacionales han dicho que un déficit superior al 4% ya es difícil para finan de financiar por nosotros, por Chile. Bueno, estamos con un déficit que es más del doble. Simplemente tenemos mucho más gastos que ingresos y esto es insostenible. Y sin embargo, pese a todo esto, el silencio reina en el Ministerio de Hacienda. Todos sabemos además que sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento. Esperamos, se espera un desplome de la inversión el próximo año de un 38%, una cifra también enorme, desagregado por algunos rubros, en energía, la caída de la inversión será de casi un 50%. En el rubro forestal, del 100%. En la industria, del 44,1%. del sector inmobiliario, del 45,3%. En la minería, somos un país minero, del 39,8%. En el sector tecnológico, del 45,3%. Esto es un desplome que afectará a nuestra economía por largo tiempo. Simplemente no creceremos. Y ante todo esto, también hay un silencio en el Ministerio de Hacienda. Los costos para las personas y empresas están subiendo a diario. Hay 370 obras de infraestructura pública que podrían detenerse frente al aumento de los costos. Muchos proyectos inmobiliarios que debían iniciarse están detenidos también por el aumento de costos, las viviendas sociales están en sus precios máximos establecidos por la ley, alejando a las personas de los créditos hipotecarios, a las personas más modestas. O estos proyectos se levantan en suelos más baratos, más alejados de las ciudades. Los impactos de la crisis son multidimensionales. Los préstamos para financiar la compra de una casa retrocedieron este primer semestre un 41,1% respecto al año pasado. A Bloomberg lo escuchan presidentes, grandes empresarios, economistas. ¿Y qué dijo? Dijo que el costo de asegurar la falta de pago de la deuda peruana es más bajo que el impago de Chile. Y dijo también que es más probable que a cinco años Chile de, deje de pagar su deuda antes que Perú. O sea, una verdadera bofetada. La mayor obra portuaria chilena clave para el comercio exterior es un megapuerto llamado Puerto Exterior de San Antonio. Es fundamental para el comercio exterior. Bueno, lleva seis años de atraso. Todavía no se coloca la primera piedra mientras avanzan los puertos en Perú, en Ecuador, en Colombia, con grandes construcciones portuarias. Hay una crujidera que se siente por todos lados. Pese a a que con, con Perú nosotros somos comparables por vecindad, por estructura económica Perú es un país minero por la inestabilidad política también eh, el ministro Mario Marcel cuando vuelvo a lo de Bloomberg cuando habló, escuchó lo de Bloomberg se molestó con la comparación y dijo que no tenemos que compararnos con Perú y que todo se debe, lo nuestro a la incertidumbre sobre el resultado de la reciente agitación social y política que ha afectado al país y pese Aquí es un país que destituye Perú a cada rato a sus presidentes. Para Mario Marcel, Perú es más estable que Chile. Esto es notable, porque la visión que tiene sobre nuestra realidad o sobre nuestra estabilidad es que es muy inestable. Habría que comparar esto que dijo recién Marcel con lo que señaló hace poco en su viaje a Estados Unidos a los inversionistas norteamericanos, donde contó otra historia. La reforma a las pensiones, que se ha trazado ante el escenario incierto, con mayores costos empresariales. La reforma tributaria, que ahora descubrieron en Hacienda que hay que hacerle ajustes porque provoca inequidades y serios problemas para la inversión, son asuntos que se tramitarán en plena crisis. Hemos hablado de cifras, hemos hablado de números, pero estas cifras y números tienen relación con las personas. Son las personas las que están viendo deteriorarse sus sueldos, las que ven que el alza de los precios de los alimentos es muy superior al IPC oficial, que tienen que comer artículos más baratos que a muchos ya no alcanzan para llegar a fin de mes. Y todo esto va a empeorar y va a demorar mucho en mejorar, va a demorar demasiado. El mercado laboral dejó de crecer, la informalidad se empina sobre el 35% y reitero, ante la crisis grande que afectará a tantos, no se ve el plan del gobierno. Es como si en la moneda se viviera una vida paralela, porque quienes nos gobiernan también son parte de una élite harto lejos de la realidad del día a día. ¿Podría, por ejemplo, resistir el gobierno un intento, digamos, de Pamela Giles, de un nuevo retiro desde las AFP el próximo año en medio de una gran carestía? Está bien, es cierto que el gobierno está ocupado en el plebiscito, está ocupado de ganar el plebiscito. Pero las encuestas dicen, todas las encuestas, que ganará el rechazo. El día 5 no habrá tiempo. Será necesario un cambio de gabinete de envergadura para que el gobierno tenga mucho mayor tonelaje político. Tiene que dar el salto de chalupa a barco grande. Se enoje quien se enoje aunque se taimen los amigos y compañeros de ruta del presidente. Y eso significa sacar a muchos ministros, a lo mejor incluso sacarlos a todos. Se sabía que este era un gobierno de dos tiempos, uno para ganar la campaña del apruebo y el segundo para aplicar la nueva constitución. Pero según lo que sabemos, la campaña ha sido un fracaso y el gobierno saldrá derrotado. La segunda etapa entonces es para conducir un gobierno vencido e intentar ampliar su base electoral, al presidente lo obliga el momento político y la crisis económica. Debería volver a pronunciar la palabra crecimiento, la palabra inversiones, incentivar el retorno de los capitales que se fueron, convencer a los que están cambiando su domicilio tributario a que no lo hagan, que se queden en Chile proponer una reforma tributaria razonable, acoger a los eh, desempleados mientras combate, porque hasta ahora no lo ha hecho con seriedad, todos los otros problemas, la inmigración, el crimen organizado, la delincuencia común, el alzamiento a la Araucanía, es casi subir el Everest. Es evidente que solo el gobierno no se la puede. Necesita ayuda, necesita mucha ayuda. Ojalá que desprendiéndose de prejuicios de consignas, de ideologismos bien tontos, el gobierno se deje ayudar por el bien, yo diría, de los chilenos más desvalidos.